Bienvenidos y bienvenidas a un programa más semanal de Brahma Kumaris en nuestra página de Facebook. Hoy con el tema, el arte de armonizar las relaciones. Saludos a todos los que se están conectando, los que ya están conectados. Y quisiera felicitarlos por regalarse este espacio para cuidarse, para reflexionar sobre su vida y para alimentar todo lo bueno que hay en cada uno de ustedes. Para iniciar, eh, vamos a preguntarnos algo. ¿Por qué nos cuesta armonizar las relaciones con nuestra familia? O con nuestras amistades, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, e inclusive con las conexiones que se nos presentan de repente, en el bus, en un taxi, en la calle. ¿Por qué nos cuesta armonizar esas relaciones? Bueno, venimos a este mundo para relacionarnos. Pero como entes sociales necesitamos relacionarnos. Pero ¿cómo nos relacionamos y para qué? Bueno, nos relacionamos para compartir experiencias, para comunicarnos, apoyarnos, construir proyectos juntos. Y como entes sociales tenemos esa necesidad. Y precisamente hace un año, siete meses, esta pandemia nos llevó a no relacionarnos. De hecho, eh, sabemos que hay generaciones de estudiantes de la universidad, de colegios que no se conocen físicamente, solo por la computadora, ¿verdad? Y que inclusive mediante, en medio de la pandemia muchos estudiantes no tuvieron sus graduaciones y esto ocasiona frustración, ocasiona enojo, ¿verdad? Entonces la virtualidad no ha fomentado mucho y no ha ayudado mucho en esto de construir relaciones. ¿Cuándo nos empezamos a relacionar? Bueno, en el seno materno empiezan nuestras primeras relaciones. A partir de los cuatro meses de gestación. Es cuando ya estamos completitos y podemos percibir sonidos, podemos eh, sentir, ¿verdad? Pero a, a, por eso nos llaman, cuando somos bebés, nos llaman seres inocentes porque... Nacemos desapegados de todo, no conocemos nada y tenemos que reaprender, tenemos que aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a discriminar, aprender a identificar y se nos va desarrollando la inteligencia. Así que venimos desapegados a este mundo y, y esa es una de las formas como vamos aprendiendo. Tenemos que reaprender todo como almas que somos. Pero ¿qué pasa? que cuando vamos creciendo nos empiezan a etiquetar, y no solo eso, sino que empezamos a tener conciencia muy materialista, muy física, de, de muchas cosas, ¿verdad? Empezamos a, a entender que tenemos un padre, que tenemos una madre, que tenemos hermanos, abuelos, etc. Y no solo eso, sino que empezamos a eh, ser conscientes a nivel muy físico, muy material, como les decía, de que tengo, cuando vamos creciendo, ¿verdad? Que tengo un auto, un carro, tengo un marido, son mis hijos, ¿verdad? Y con esa conciencia muy, muy física. Perdón, pasé la, la filmina mal. Entonces la entidad se vuelve materialista y somos de un país, tenemos un nombre, un título, una religión, etcétera. ¿verdad? Y los sentidos son los órganos a través de los cuales interactuamos y les damos mucho poder a los sentidos. Entonces ya me empieza a gustar X cosa, como huele tal otra, empiezo a escoger, empiezo a pegarme a lo físico, a lo materialista. Entonces ahí es donde dice, bueno, al darle poder a los sentidos, vienen los deseos. Entonces deseo un carro a X, deseo una, eh, no sé, una profesión que me dé bastante dinero. Y junto con los deseos vienen los vicios, ¿verdad? El ego, la avaricia, por ejemplo, el apego, me apego a cosas, quiero más, eh, me siento como muy importante. Y eso es lo que sucede cuando vemos la vida de esa forma, con una conciencia material. Entonces, una relación sana. Es aquella donde ambas partes tienen beneficio, que brinda beneficio a ambas partes, donde se pueden compartir las virtudes que de todas formas tenemos y que tenemos que redescubrirlas porque a veces creemos que están afuera. Las especialidades y eso nos da bienestar y nos da felicidad. Vamos a pasar a la otra filmina. Entonces, en realidad las relaciones o las interacciones no son fáciles. Estar en armonía no implica, ojo, estar de acuerdo con todos y con todo, ¿verdad? Pero sí implica tener respeto y tener apertura para poder llegar, ojalá, a un consenso. Aunque llegar a un consenso significa que todos estén de acuerdo. Y en, en lo personal yo pienso que no necesariamente, ¿verdad? Como les digo, no tenemos que estar de acuerdo para, para sentirnos perdón, en armonía, ¿verdad? Lo importante de todo esto, y quiero que ustedes lo tengan claro, es que en la diferencia, en las formas de pensar diferentes, en las diferentes formas de ver las cosas, nos hacemos complementarios. Y eso es lo valioso, porque ahí es donde estamos aportando nuestras especialidades, y nuestras cualidades, eh, todo aquello de lo cual tenemos más facilidad. Entonces, en un equipo de trabajo se necesitan todas las especialidades de los que están ahí, por ejemplo, ¿verdad? Les quiero comentar, por ejemplo, que yo trabajo para una empresa de capacitación eh, que tiene que ver con, con empresas como bancos, eh, el Instituto Nacional de Seguros, eh, el ina eh, el ICE, ¿verdad? Bueno, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y son equipos demasiado diversos, ¿verdad? Y se les pasa un test que tiene que ver precisamente con esas especialidades y esas, esa forma complementaria que ellos pueden aportar al equipo. No se trata de despedir a nadie. Se trata de reubicarlos a los, a, a los, eh, a los que están en los equipos diferentes reubicarlos de manera que puedan potenciar y puedan brindar mejor apoyo a la empresa, ¿verdad? Eh, y esto me llamó mucho la atención, porque bueno, en este caso es un test que tiene que ver con los elementos, con el agua, la tierra, el fuego, el aire. Tenemos los cuatro elementos en realidad, pero generalmente somos más fuertes en dos elementos de esos cuatro. Y de acuerdo a ese test, entonces eh, somos o, o más... Eh, racionales, o somos más sensibles, o somos más estructurados, más organizados, ¿verdad? Por ejemplo, los tierras son muy organizados y muy con la, los pies en la tierra, por ejemplo, y se necesita. Los aire y los fuegos son, bueno, yo soy aire y fuego predominantemente, y el, eh, no, agua y fuego. El agua es, como dice, el elemento agüita, ¿verdad? Como muy sensible. Y el, el fuego es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo a ese test es muy interesante, ¿verdad? Pero llevándolo a la parte espiritual, esas grandes virtudes que tenemos, ¿verdad? Ese amor que, que nos caracteriza, que tenemos en nuestro ser, en la esencia, esa paz, esa alegría, la sabiduría, esa pureza que tiene que ver con honestidad, con la verdad, es lo que hay que aflorar y aportar en los equipos. Entonces, una de las recomendaciones que yo les puedo dar es que elijamos responder ante las situaciones o ante alguna, alguna persona que sentimos que nos detona muy fácilmente o que nos puede detonar fácilmente, elegir entre el responder pero no reaccionar. Porque el que reacciona pierde, el que se enoja pierde. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno reacciona, no piensa lo que está diciendo. ¿Verdad? Después nos arrepentimos, metemos la patita. Entonces, es mejor responder. Y otra, otro consejo es observar y no absorber. Porque al ser observador, yo puedo analizar mejor. Puedo estar en una situación más en calma, una conciencia más tranquila para poder responder, no reaccionar, recuerden, ¿verdad? Y tampoco absorber. Por ejemplo, no les recomiendo mucho estar viendo las noticias, todo es negativo, ¿verdad? De todo lo que pasa, porque de alguna u otra manera absorbemos, ¿verdad? Y nos contaminamos y entonces no avanzamos, no avanzamos a nivel espiritual sobre todo, ¿verdad? Y tampoco podemos aportar mucho en las relaciones, entonces, eh, este consejito de responder y no reaccionar, observar y no absorber, es muy sabio, eso sí les digo, ¿verdad? Y observar como desde la barrera, como cuando uno va a un teatro, y ahorita vamos a poder ir de nuevo, este, y uno está observando las escenas que pasan en esa hora de teatro o, o bien en un concierto. Uno está observando y está analizando, está disfrutando y está tranquilo. ¿Verdad? Y eh, observo desapegadamente. Eso es importante también. Otra cosa, otro consejito, es no tomar nada personal. Muchas veces las cosas suceden y nosotros aquí en Brahma Kumaris tenemos esa convicción porque tienen que suceder, porque así está en este libreto maravilloso de este drama de la vida nuestro. No tomar nada personal. Tendemos a hacerlo, entonces... También nos afectamos mucho y no ayuda mucho a las relaciones. Entonces, algunos tips que también les puedo dar, creo que eh, puedo compartir con ustedes, es que en el caso, por ejemplo, de estar eh, por entrar a una reunión o en el caso de, de estar en una situación donde tengamos que hablar con alguna, algún familiar seriamente de una situación eh, complicadilla, Prepararse primero antes, con, mediante una meditación o si desean orar, algo así, conectarse con ese ser supremo maravilloso que, como decía en la meditación, es nuestro mejor amigo, nuestro padre, nuestro profesor. Conectarse con él y preguntarse, preguntarse a ustedes y preguntarle un poco a él también, ¿cómo deseo responder ante esta situación que se me presenta? con esta persona o con este equipo de trabajo. ¿Quién quiero ser yo en la conversación o reunión que tenga? Eso unos, una media hora antes sería muy bueno, ¿verdad? Sentarse en silencio. El silencio ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque puedo escucharme antes de hablar y preguntarme eso, ¿verdad? ¿Qué voy a aportar yo? Si siento que no voy a aportar mucho, pues mejor me quedo en silencio escucho y si tengo oportunidad, opino. Pero este preámbulo, digámoslo así, nos va a servir muchísimo para entrar en una, con una conciencia diferente al tratar alguna situación de trabajo o personal, familiar, eh, algo similar. Me voy a permitir ahora leerles, compartirles esta, esta cita de nuestra amada, nuestra linda Daddy Yankee, eh, que, quien fuera la directora mundial de Brahma Kumaris, ya no nos acompaña hace un poquito más de un año, que dice así, la humildad hacia el corazón sincero, grande y limpio, y te permite cooperar y tener relaciones armoniosas con los demás. Definitivamente a veces sentimos que el ser humilde es dejarse como pisotear, como que imponerse y usar un poquito, ser rudo, es lo que, lo que es y trae buenos resultados. Y en realidad es todo lo contrario, la humildad no tiene que ver con humillación, con que yo me sienta menos, todo lo contrario, el humilde es muy valiente, es bajar un poquito ese ego que nos hace pensar que de, que la humildad, ¿verdad?, es eso, nos vamos a dejar como, como pisotear, y no es así, y esta cita es muy sabia, ¿verdad?, porque si uno es humilde, si uno trata de, de practicar la humildad, viene la honestidad, el corazón, como dice aquí, eh, se hace sincero, grande y limpio, y por ende, pues por supuesto, que nos va a ayudar muchísimo a que fluyan las relaciones, que es el tema que nos... ...que nos interesa en este momento, ¿verdad? Entonces, debe haber además honestidad y limpieza en los pensamientos... ...que creo en la mente, porque nosotros creamos todos lo, lo, eh, los pensamientos... ...que están en la mente, y perfectamente puedo transformarlos... ...cuando siento que, que no son los mejores, ¿verdad? Para mí, ni para los demás. Entonces, resumiendo, humildad, honestidad y limpieza en los pensamientos... Tres aspectos a tomar en cuenta. Ahora, mediante otra preguntita, y aquí está, voy a seguir desarrollando el tema. ¿Qué es lo que nos impide no ver más allá de los defectos? Es, es curioso, pero ustedes saben que uno es demasiado riguroso con uno mismo y cree que, que tiene tantos defectos y pocas virtudes. A veces no se encuentra ni cinco virtudes y tenemos demasiadas, ¿verdad? Cada uno. Eh, Leí algo muy simpático sobre el señor juicio y la señora crítica. El señor juicio es ese que está ahí siempre como el puntillo negro en la sábana blanca. Y siempre escuchamos eso, ¿verdad? Siempre ver lo negrillo entre tanto blanco que hay y tantas oportunidades de, de estar contentos, en paz y felices, ¿verdad? Y también la señora crítica, ¿verdad? No sabemos relacionarnos con nosotros mismos, hay que empezar por ahí. Y no ver siempre esa manchita negra, ¿verdad? ¿Y por qué no sabemos relacionarnos con nosotros mismos? Porque no nos conocemos, no sabemos que somos seres espirituales. El alma trasciende, este es un trajecito, es un vestuario nada más que se queda aquí. Pero que lo que hay que descubrir y redescubrir es todo lo hermoso que somos por dentro, ¿verdad? Eh, como almas espirituales, como seres espirituales. Entonces, debemos empezar por nosotros mismos y no tratarnos tan mal y no caer en dependencias tampoco. Entonces, recuerden que al principio hablaba yo de lo material, de que nacemos y en la medida en que vamos creciendo, nos etiquetan y nosotros mismos vamos como observando el mundo que nos rodea como algo nuestro, como todo mío, como mi carro, como esto, muy materialista, ¿verdad? Pero es el momento, creo que, especial en esta época, de ir hacia adentro, eh, relacionarse es como, como el arte de las ventanas limpias. Las ventanas limpias tiene que ver con que mientras más veamos adentro, ¿verdad? más turbio muchas veces vemos, porque creemos que somos así, somos asá, que no avanzamos, que siempre aquí, que ¿verdad? Y cuando vemos hacia afuera, lo que, lo que vemos también, o lo que percibimos es lo que nos influencia de afuera, en una posición negativa, ¿verdad? en una posición no muy positiva. Entonces, que nos influencia el hecho de que no me reconozcan todo el trabajo que hago, o que este, mis títulos, eh, no sé, todas esas cosas que uno siente que es importante, que cuando yo leo de estos temas... Se minimiza tanto y pierde tanta validez, ¿verdad? Entonces, la idea es ir limpiando esa sociedad interna y también no permitir que la sociedad externa nos influencie, mantenernos siempre estables, mantenernos tranquilos y más, de, más bien ser un instrumento para los demás para que ellos entiendan todo esto. Y créanme que se hace un poquito más fácil la vida. Si sí, la vida es hermosa, pero a veces nos cerramos y no la vemos así, ¿verdad? En este punto, después del arte de las ventanas limpias, están las expectativas. No sé si se han puesto a pensar en eso, pero ninguna expectativa se cumple. Entonces, el príncipe azul, la casa perfecta, mi familia perfecta, eh, eh, me atribuyo, el, el querer cambiar a las personas, y eso no nos corresponde, no más mínimo, cada persona, cada mitad tiene su proceso, entonces esto de las expectativas tenemos que tratar de que no estén con nosotros, como les digo, no van a, a darse, es decir, lo que viene de los deseos también, entonces las expectativas nos hacen muchísimo daño, y luego el desapego, que en lugar de poner apego, pongo desapego. Es decir, desapegarnos de, sobre todo, las cosas materiales. Que nada nos llevamos, decía mi abuela, y muy sabia, es cierto. Nos llevamos lo que construimos en esta vida. Nos llevamos lo que crecemos espiritual en esta vida. Eso sí nos lo llevamos. Los rasgos de personalidad que vamos transformando. Todo eso sí nos llevamos. Entonces, el ver la vida con desapego... Es importante también, porque al final el apego nos hace sufrir muchísimo. Hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Y ojo, desapego no significa indiferencia, más bien todo lo contrario. La indiferencia no tiene que ver con el desapego. Este, bueno, en mi caso, yo tengo dos hijas hermosas, ¿verdad? Que en algún momento, hace mucho tiempo, yo trataba, trataba de resolverles la vida. Eh, estaba muy apegada, y no digo que esté desapegada totalmente, pero <risa> he tratado de, de desapegarme muy amorosamente. Estar ahí siempre, estar apoyando, enviarles muy buenos deseos, y cuando me necesiten, ahí estoy. Pero no les resuelvo las cosas, antes quería resolvérselas. En el momento en que yo entendí esto, y gracias a Brahma Kumaris, en el momento en que yo entendí esto, me aparté, de esa intervención que no llegaba, no llegaba a nada, y ellas solucionaron sus cosas, fluyeron, les di alas. Entonces, me di cuenta que yo era la que les cortaba las alas, en lugar de hacer de lo, lo que yo pensaba. Entonces, este es otro consejo que les doy. Les voy a compartir ahora unos tips para limpiar las manchitas internas, llamémoslas así con cariño, las manchitas internas. Bueno, eh, y son ejercicios, que si los practicamos, créanme que van a serles muy útiles. El ejercicio número uno es el hacer una lista de cualidades y áreas de oportunidad, no llamemos defectos, sino áreas de oportunidad para seguir creciendo. Una lista de cualidades de ustedes, de cada uno de ustedes. A veces, cualidades, virtudes, especialidades. A veces pasa que hacemos una lista enorme de áreas de oportunidad. Y muy chiquitita, de cualidades y virtudes. <risa> Porque no nos conocemos en realidad. Y, y no nos apreciamos y valoramos como realmente tendríamos que hacer. Entonces, escribir eso con los ojos del alma. No con los ojos de eh, físicos, digamos. Es a, tra a través de los ojos del alma, en conciencia de alma, que llamamos también aquí en Brahma Kumaris, no física de cuerpo, que podemos realmente encontrar, encontrar todas esas maravillas, eh, ese jardín de flores fragantes que tenemos en nuestra alma. Ese sería el ejercicio número uno. A partir de ahí, van a ver que, que la lista se va agrandando poco a poco. El ejercicio número dos, ah, bueno, se me olvidó comentarles un ejemplo muy bonito que vi el otro día, que leí. Tener una vista de águila y no de hormiga. El águila al volar tiene toda una un panorama enorme, ¿verdad?, que puede observar. Pero la hormiguita, al estar en la tierra y al llevar a su hojita, tiene una vista, una mirada muy limitada. Entonces, tener visión de águila y no de hormiguita, ¿ok?, y purificar las relaciones con mi ser, entonces, a partir de ahí, a partir de que yo sé que yo soy un ser de luz, un ser de amor, un ser de paz, un ser de alegría, de felicidad, que yo lo soy, no lo tengo que buscar en ningún lado. A partir de ahí, el tema es entonces purificar las relaciones desde mi ser y ver a todos los demás en conciencia de alma, como les digo, ¿verdad? y no de cuerpo, y siempre enviar buenos deseos hasta aquellas personitas o almitas con las cuales yo siento que no tengo ninguna empatía, hasta, o inclusive que me ofenden, que me lastiman. En ese caso, a veces es importante apartarse de esas relaciones, pero siempre enviándoles buenos deseos, ¿verdad? No es ojo por ojo, diente por diente, es enviar buenos deseos para ayudarlos también en su proceso. Hay emociones que surgen. El ejercicio número dos es detenerse y pensar en las emociones que van surgiendo en nuestro interior. Cuando siento algún malestar o siento alguna incomodidad? A veces las emociones nos mantienen aislados, temerosos, y a pesar de eso se están presentes en nosotros siempre el señor juicio y la señora crítica. Pero es importante, es importante enfocar y focalizar y descubrir qué es lo que yo estoy sintiendo, verbalizarlo, lo que, eh, lo que estamos pensando, siempre tendrán un impacto en los demás también, ¿verdad? Entonces, quizá eh, conversarlo, conversarlo con uno mismo, con el ser supremo, con alguna persona eh, que nos dé confianza, pero es importante saber qué es lo que estamos sintiendo y por qué para irlo sanando. A veces son huellillas que quedaron desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tenemos que sanarlos para que las relaciones siempre fluyan. El ejercicio número tres es ver en los demás solo sus virtudes y especialidades. Esto es algo que nos cuesta mucho porque vuelve la señora crítica, ¿verdad? Y tendemos a estar criticando, a resaltar lo negativo de los demás. Entonces, aunque no estén comportándose según tal vez nosotros o con las reglas eh, de la sociedad o lo que sea, para nosotros correctamente siempre enviarles buenos deseos y siempre ver sus especialidades porque las tienen. Entonces eso nos va a ayudar mucho a sanar también tal vez esa relación que yo tengo con esas personas. Es un ejercicio importante y maravilloso. ¿Verdad? Eh, eh, lo importante aquí también es dar y no tomar, dar amor, ¿verdad? De manera natural y no esperar tampoco de los demás, así como doy, ¿verdad? Si no, lo doy porque eh, somos seres espirituales, hermanos todos en esta vida, ¿verdad? Y, y lo importante es dar con amor y mandar esas buenas vibraciones, ¿verdad? En Brahma Kumaris tenemos un lema, que tal vez lo no han oído, que dice, si yo cambio, el mundo cambia. Entonces, hay que dar el ejemplo primero. La caridad empieza por casa. Entonces, si yo cultivo ese ser interior, espiritual, maravilloso que soy, puedo inspirar a los demás a que también lo hagan. ¿Verdad? Pero no cambiarlos, porque no nos corresponde. Vamos al ejercicio número cuatro. Hablar siempre en modo positivo. ¿Verdad? Evitar, evitar eh, la, lo negativo, igual no nos lleva a ningún lugar. Entonces, ser propositivos, si hay por ahí un conflicto, una dificultad, proponer y no obstaculizar más, ¿verdad? Tener esa esperanza de que todo va a estar bien, que estuvo bien y va a estar bien, ¿verdad? Entonces, este, hablar siempre en positivo. Tener una mirada, una escucha y una palabra benevolente a todos. Algo que funciona también muchísimo como líder, digamos, si, si son líderes de, alguna, de algún equipo, es estar atrás. Se dice que el verdadero líder es el que está atrás y acompaña, no el que va adelante, ¿verdad? Entonces, ver como líder eso, ¿verdad? Significa... Eh, tenerle respeto, valorar a, al equipo y el líder no es el que grita, el que impone, es el que da el ejemplo, ¿verdad? Y el propositivo, como les digo. Perdonar es muy importante, nos funciona mucho, ¿verdad? El perdonarnos nosotros y el perdonar a los demás. Practicar siempre un estado de contentamiento, eso a veces nos cuesta mucho, sobre todo, como les digo, porque a veces nos dejamos influenciar por tanta noticia negativa, ¿verdad? Alejarnos de eso. En ese, eh, yo sustituiría eso, o lo sustituyo en realidad escuchando música bonita, leyendo cosas que me nutran, ¿verdad? Viendo si tengo televisión y quiero ver algo que me nutra y no cosas negativas, ¿verdad? Eso entonces me va a liberar esa bondad intrínseca que soy, que tengo, y las fortalezas van a aflorar. Este, vamos a pasar a la próxima diapositiva. E aquí tenemos unas recomendaciones finales. Okay. Dentro de las recomendaciones finales, yo quisiera que recordaran que la esencia del alma es amar y ser feliz. Y el ser supremo, lo visualicen como lo visualizan, lo sientan como lo sientan. Lo llamen como lo llamen, Papa Dios, Padre Dios, Alá, ¿verdad? Ser supremo, para nosotros en Brahma Kumaris, él este, es un ser de amor misericordioso y no de sufrimiento. No nos da sufrimiento, no quiere que suframos. Entonces nuestra esencia es esa, amar y ser felices. Pero los responsables somos solo nosotros. Y nuestra naturaleza que va de la mano de esa esencia, es la paz, la pureza y la sabiduría. Pero como yo les decía al inicio, este es muy importante entonces tener siempre en mente ese consejito. El responder, no reaccionar, observar, no absorber, no tomarlo lo personal, nada, ¿verdad? Dejar que las cosas fluyan, apartarme si tengo que apartarme, pero mandar buenos deseos. El ver siempre las virtudes de los demás, eso es demasiado importante. porque En esa medida los estamos valorando y nos va a ayudar mucho a, a quererlos también, a tenerles cariño, ¿verdad? Y algo muy, muy importante, ¿verdad? Demasiado importante en todo este proceso de querer este, aportar eh, en las relaciones que tengamos, las conexiones, aportar es mantenernos en constante conexión con el Ser Supremo. Eso nos reafirma que somos un ser espiritual de luz con virtudes y especialidades para compartir con los demás, porque a eso venimos, al ser instrumentos de él. Yo esto lo tengo más consciente desde que estoy en Brahma Kumaris, pero siempre lo sentí. ¿Para qué vengo en este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi misión? Bueno, ser instrumento del Ser Supremo para tratar de lograr armonizar, en este caso, con las relaciones, estar contenta, tener paciencia tener tolerancia y aportar y servir como instrumento a los demás, con mis virtudes y especialidades y facilitar las relaciones armoniosas. Entonces, esa es la idea. Bien, ahora vamos a finalizar con algo hermoso. Al inicio, en la pequeñita meditación que les dirigí, eh, hablaba de la orquesta. Es que es un ejemplo maravilloso, la orquesta, porque una orquesta sinfónica, filarmónica, cualquier grupo musical, coral, tiene, una de, de las funciones es armonizar, sí o sí, pero a pesar de que cada sección de instrumentos es diferente, cada instrumento, sus sonidos, su forma, aquí tenemos ejemplos de instrumentos de viento, el saxofón instrumentos de cuerda, el violín, puede ser una viola con trabajo también, y un instrumento de percusión y una partitura. Todas esas notitas en la partitura están especialmente compuestas con una armonía casi que perfecta. Yo sé que lo perfecto no existe, pero una sinfonía, una obra sinfónica, eh, ante todo, tiene armonía, sincronía. Y este... Esta pequeña reflexión que les voy a leer eh, tiene que ver también con la música y dice así, ¿Quién eres tú, Dios? Yo soy el gran músico y tú eres el instrumento. En esta orquesta de la vida déjame tocar mi canción, la canción de la verdad, la canción de la libertad, la canción de la paz. Esta canción tiene un único ritmo, al tocar a través de ti, toca una única nota. La melodía está vibrando en un sonido puro, atravesando la tierra, toda la creación se junta en este ritmo eterno y baila. Baila así, recuerda quién eres, entonces recordarás quién soy yo. Somos imagen y semejanza del Ser Supremo de Dios. Entonces, al igual que él, tenemos todas esas maravillas, esas virtudes en el alma para compartir con los demás y con el mundo. Porque también podemos hacer un servicio con la mente. Nosotros nos llamamos Sakash, el servicio con la mente nos puede transportar, transportar en un minuto a cualquier lugar del mundo y esa energía. Somos energía y eso impacta. Así que los invito a también aprender a meditar los que no saben, este, quizás recibir el curso de, de Brahma Kumar de Raja Yoga, que es el que nos enseña a conectarnos con este ser maravilloso que somos y con el Ser Supremo. Entonces, bueno, acá termina el tema, pero yo quería darles un regalito pequeñito. Resulta que yo soy educadora y tengo la bendición, vamos a, a dejar de compartir pantalla. Listo. Tengo la bendición de la música, ¿verdad? De ser educadora musical también. Entonces, eh, y de niños pequeñitos. Y esas almitas son las que primero, como yo les decía al principio, eh, empiezan a aprender tantas cosas, ¿verdad? Empiezan a hablar, empiezan a relacionarse, eh, empiezan a conocerse. Entonces, hay una canción que quería dedicarles, ya que me refería a la música, que tiene que ver con las relaciones también. Y tal vez las recuerden, Tal vez la recuerden porque es de una película de Mary Poppins, eh, donde ella le está dando el jarabe, un, un jarabe a los niños y ellos no lo quieren recibir como no nos gustan los jarabes, ¿verdad? Y ella crea una, una, una canción muy linda, ¿verdad? Que en este caso es una parodia, no es una traducción, pero tiene que ver con las relaciones. Entonces, vamos a ver qué les parece. Dice así. Viviendo en buena relación, trabajarás con rapidez. Y cada tarea es diversión. Y todo claro lo verás, cual si fuera a jugar. Y así, feliz, tranquilo vivirás. Con un poco de azúcar dentro de tu corazón Todo lo tendrás con gran facilidad Con un poco de azúcar dentro de tu corazón Y una buena relación Viviendo en buena relación Y el cansancio sentirás Y todo para ti será canción Y todo claro lo tendrás cual si fuera a jugar y así feliz tranquilo vivirás con un poco de azúcar dentro del corazón todo lo tendrás con gran felicidad con un poco de azúcar dentro de tu corazón y una buena relación entonces los invito a ponerle un poquito de azúcar a su corazón, a su alma. Muy buenas noches. Les agradezco muchísimo de parte de Brahma Kumaris que se hayan conectado y espero que los tips que les compartí les sirvan muchísimo. Gracias. Gracias.